La sesión de, de hoy, que bueno, de ahora, no, después de comer, ¿no? que supongo que estaréis ahí bien expertos, <risa> bueno, eh, va sobre el tema de ciberdelito como escucha de la, criminalización, de la criminalización de Internet para su control y nos pareció un tema muy relevante por todo el fenómeno que sabéis que está pasando desde que emergió el 15M, ¿no? El movimiento demostra una capacidad enorme de, de organizarse políticamente en la red, de utilizarla ...para realmente construir acontecimientos masivos... ...para mejorar su capacidad de cooperación, de apertura... ...y evidentemente pues eh, ellos quieren intentar ver cómo parar esta avalancha... ...que los tiene totalmente desbordados... ...y que, que de alguna manera ven como una, una dinámica de, de preocupación muy seria... ...y están haciendo realmente piruetas... ...para intentar construir una, una criminalización de, de la protesta... ...de cosas que realmente no se fundamentan en, en ninguna cosa ¿no? Entonces nos parecía muy, muy pertinente... Eh, adelantarnos de alguna manera a los ataques que, eh, preventivos que est están o quieren realizar y traer pues, a gente que tiene mucha experiencia en este tema para que nos dieran una visión de campo general sobre, sobre la temática y cómo nos podemos adelantar a, al tema. ¿no? Eh, vamos a tener al bufete Almeida, ¿no? yo creo que bastante conocido para las redes, ¿no? lleva muchísimo tiempo trabajando, hackeando código y y participando en una parte importante de los, de los movimientos más interesantes en la red. Después tendremos también a Thor, no que hay una conexión ahí en directo. Bueno, ya lo conocéis, el proyecto de, de inquisición que ha sido muy importante también en, en las últimas revueltas. Después tendremos a la lisa Niumenge, que es una, una compañera periodista que lleva mucho tiempo haciendo un trabajo muy interesante con toda la revolución en el mundo árabe, siguiendo tiene un blog muy bueno en... En la vanguardia que se llama Guerreros del Teclado, si no me equivoco. <risa> y también fue una de las personas que, que quería lo que estábamos haciendo y fue de las pocas personas que nos sacó, o sea, antes del 15M, pues sacando lo que estaba pasando y una persona que está muy cerca también a la dinámica del movimiento. ¿no? Y para, para acabar, estará también Pablo Castellano, que está por aquí, que no sé dónde está ahora mismo, mira lo que no lo veo, para darnos unas visiones más sobre la cuestión de la seguridad y algunas nociones claves sobre cómo podemos proteger el anonimato de Internet y tal. Vale, sin más, pues doy la palabra ¿vale? y empezamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por, por haberme invitado. Y muchas gracias a vosotros por estar aquí, sobre todo a estas horas de, después de comer, que siempre, siempre, normalmente, la primera conferencia es la más aburrida, y Voy a intentar, en la medida de lo posible, que, que no sea así y voy a intentar también, si puedo, ser breve. Se me ha encargado que hable de la realidad de los ciberdelitos como forma de control de la red y, sobre todo, del de, eh, anteproyecto de código penal que se nos viene encima, donde se pretende criminalizar distintas formas de, de movimientos sociales. Y lo primero que debo decir es que eh, esto no es nuevo, o sea, que realmente desde los principios de ya no solamente de Internet, sino de todo tipo de redes telemáticas, incluyendo las BBS y demás, eh, siempre ha habido intentos de, de criminalización. Eh, el más famoso de ellos en los tiempos pre-Internet fue precisamente la operación del FBI, en Diablo del Sol, que dio lugar a la formación de la Electronic Frontier Foundation. Es algo que siempre se ha eh, pretendido por parte del poder, controlar cualquier nuevo, nueva forma de, de comunicación. Y eh, en el caso español eh, también ha, ha pasado lo mismo. Desde, desde que se aprueba eh, las primeras leyes eh, que regulan redes telemáticas, es, estas, estas leyes están dirigidas a ejercer el control del poder político sobre la red. De manera que, además, el, el panorama informativo... ...esté controlado siempre por un poder mediático en manos del poder económico. Que no haya, que, que no haya brechas por donde eh, se pueda atacar al sistema. Esto ha sido así siempre. En el caso español, eh, las primeras normas eh, de protección de datos, que no es la actual ley de protección de datos... ...sino la, la LORTAD, una ley que se aprueba en el 92, ya se, sus primeras aplicaciones son dirigidas a controlar determinadas informaciones... que que, que puedan ser perjudiciales para el poder. Y así, por ejemplo, fue famoso el caso contra la asociación, contra la tortura, por publicar el nombre de funcionarios condenados por torturas en Internet. El, en el año 95 se aprueba ya un código penal que incluye los primeros de, delitos informáticos y, a partir de ese momento, mmm, todas las iniciativas eh, legislativas ...de los dis distintos gobiernos, tanto de PP como PSOE, dirigidos a controlar las redes... ...cada vez eh, buscan ejercer más la represión de una forma más clara. Eh, además, sin distinción alguna eh, por el signo político, da lo mismo que esté PP, da lo mismo que esté PSOE en el poder... ...cualquiera de, lo, de, de los dos partidos legisla en contra de la red cuando llega el siguiente, el siguiente gobierno con independencia de lo que haya dicho de la, desde la oposición en el sentido de que va a derogar esa normativa represiva, siempre la mantiene en vigor y no solamente ellos, sino que además la endurece. Y así pasó, por ejemplo, con la famosa LSSI del gobierno Aznar, que era, dirigi, era una ley dirigida a controlar Internet, inclu, incluso en sus primeros anteproyectos pretendía establecer hasta un registro de matrícula de webs, y eh, eh, incluso se pretendía poder cerrar web sin autorización judicial. Hubo un rifirrafe parlamentario, el PSOE prometió que la recurriría ante el Constitucional, que la derogaría nada más llegar al poder y la ley siguió ahí. Y no solamente siguió ahí, sino que fue endurecida mediante la llamada ley de impulso de la sociedad de la información, que siempre hemos bromeado los ciberactivistas de que era un impulso hacia atrás. En el mismo sentido, ha, ha pasado también en lo que se refiere a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se regula inicialmente en una ley en el año 87, se vuelve a regular en el año 96 y luego, posteriormente, hay, un, hay una serie de reformas que meten, el, primero meten el canon digital y después, en el año 2006, los dos partidos pactan una reforma de la ley donde se intenta perseguir la comunicación pública de obras protegidas a través de redes alámbricas o inalámbricas y, asimismo, también se pretende eh, poner más trabas a la, a la copia privada, al derecho de cita, eh, establecer el canon digital que finalmente fue declarado nulo por la Audiencia Nacional, etcétera, etcétera. Eh, el último, el último periodo parlamentario antes del presente gobierno eh, ha sido conocido por todo, todas las luchas contra los tres ministros de Cultura del PSOE, eh, con, con, contra sus proyectos mh, de endurecimiento de la legislación de copyright. En concreto, primero, la... La ministra Calvo con su, con su ley de reforma de la ley de propiedad intelectual y posteriormente la ministra, luego vino el ministro Molina que no le dio demasiado tiempo a hacer normativa, pero sí que llegó Sinde y se hizo eh, mundialmente famosa con su, la ley que, que ha llegado a llevar posteriormente su nombre y que en estos momentos está en vigor, se está aplicando pero, por razones que no voy a tener mucho tiempo de explicar, les está saliendo rana. En la práctica, eh, la ley eh, estaba dirigida a suprimir enlaces, pero la cantidad de burocracia que le han llegado a meter a la ley hace que no sea una herramienta útil para los fines que estaba, que, que, que estaba destinada. Y, de hecho, se están archivando muchos procedimientos por caducidad. Es decir, porque ni tan siquiera aquellos que han desarrollado la ley han sido capaces de aplicarla. No, no, no les da tiempo de cumplir sus propios plazos, con lo cual se archivan, se archivan procedimientos sin que se haya entrado en el fondo del asunto. Y bien, en estas circunstancias, y mm, entre todo esto y el momento actual, pasa algo que cambia completamente las reglas del juego. Ese algo es el 15M. Es el 15M que eh, es un... ...un punto de, de, de partida, un, pu un punto de conflicto, que por un lado el sistema ha intentado en todo momento... ...falsear, falsear la naturaleza profunda del acontecimiento, incluyendo su génesis. Se ha demostrado esta misma semana por parte de investigadores de la, de la Universidad Tuberta de Cataluña... ¿Cuál fue la verdadera génesis del 15M? Una génesis, una génesis distribuida en red que llevó a un montón de movimientos dispersos a confluir en un movimiento común que finalmente provocó el acontecimiento 15M. Pero mmm, que realmente son muchas luchas, cada una de ellas eh, en la, eh, siempre eh, frente a las líneas rojas del poder. En todo momento los nuevos movimientos sociales han ido buscando, tanto en Internet como fuera de ellas, hasta dónde se puede llegar con la vigente legalidad, sin llegar a, a romper las líneas del Código Penal, sin mmm, generar violencia. Porque si algo está claro en, todo el, en todos los movimientos que, que se están desarrollando es que lo que estamos consiguiendo lo estamos consiguiendo mediante la desobediencia civil. Esto es precisamente lo que intenta ahora criminalizar el actual gobierno. Se quiere adelantar esas líneas rojas de las que hablaba para de esa forma poner en una situación de proscritos a todos los militantes de movimientos sociales. Y así eh, hay una serie de, de, de artículos que van dirigidos claramente a colectivos concretos. Estas, están pensados y diseñados para colectivos concretos. Además de ello, hay que decir que... el. El principal peligro de este, de este código no es tanto lo que, lo que se está conociendo ahora, lo que se va a analizar ahora eh, por el Consejo General del Poder Judici Judicial y otros colectivos, el proyecto que se va a presentar en el Parlamento. El, el peligro no está ahí. El peligro es que, de la forma que, que legisla tanto el PP con, como el PSOE, con independencia de todos los consejos que se les haya dado, con independencia de todas las advertencias… Una cosa es lo que entra en el Parlamento y otra cosa es lo que sale de él, porque durante todo el proceso parlamentario va a haber trampas. Y así, de la misma forma que la ley Sinde fue derrotada en el Congreso, luego posteriormente fue resucitada en el Senado. Y ha pasado también con todos los, los proyectos de reforma de Código Penal que se ha llegado a introducir enmiendas a última hora en el Senado para endurecer los códigos. Y esto es lo que puede pasar. Una cosa es, los, son los peligros que voy a denunciar ahora y otros peligros van a venir posteriormente. Y muy probablemente en el ámbito de la propiedad intelectual, en el ámbito del P2P, van a intentar criminalizar las redes con independencia de toda la legislación que hay ahora. Lo van a meter en el último momento y por sorpresa. Porque además… No olvidemos que tienen cómplices, tanto en, me, en los medios de comunicación como todo el sistema de distribución de información del Estado, a la hora de edulcorar lo que sale del Consejo de Ministros. Con lo cual, hay que estar siempre a la letra pequeña del BOE, no lo que dice Soraya Sáenz de Santa María cuando, cuando se pone en funciones de ministra de propaganda. consecuencia, lo que voy a analizar ahora es simplemente apuntar los artículos más conflictivos que, además, por otra parte… Eh, ...han sido puestos en tela de juicio, no solamente por abogados, sino también por jueces para la democracia... ...que in, han llegado a, a decir, en una noticia publicada recientemente, el Código Penal de Gallardón se ceba con los indignados. En concreto, los artículos más preocupantes eh, son los que se refieren a desórdenes públicos... ...y, en concreto, eh, por ejemplo, el artículo 554, 556 y siguientes está claramente destinado a eh, impedir acciones de desobediencia civil como las protagonizadas por Stop Desahucios, todo el movimiento 15M, el 25S rodea al Congreso o incluso los yayoflautas. Hasta ahora, eh, si, si algo se criminalizaba, era la resistencia activa grave. Esta pa estas palabras, resistencia activa grave, desaparecen del código y eh, se habla de resistencia a secas. Que luego posteriormente la interpretación jurisprudencial se ciña a la resistencia pasiva solamente hay un paso y a veces ese paso se da simplemente introduciendo una palabra a última hora en, en fase de, de desarrollo parlamentario con lo cual tendremos que estar muy atentos porque lo que pretenden en última instancia se, de, se denunciaba por jueces para la democracia que hasta se podían llegar a perseguir el encadenarse en un ministerio de la misma forma, eh, hay un artículo que mm, es, el, eh, es el proyecto de artículo 557-TER, que su, voy a leer su contenido porque parece hecho a la medida de los yayoflautas. Dice textualmente, los que actuando en grupo invaden u ocupen contra la voluntad de su titular el domicilio de una persona jurídica, pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local aunque se encuentre abierto al público y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal, serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses. Observemos lo que se está diciendo. O sea, un establecimiento abierto al público en sus horas de, eh, de atención habitual al público y que simplemente además sea una perturbación relevante. No hace falta que haya violencia, no hace falta que sea una perturbación grave, basta que sea relevante. Es exactamente lo que hacen los flautas. Entonces, lo que se está pretendiendo es, vuelvo a repetir, las líneas rojas, mover la línea roja, los flautas llegaban hasta el punto donde la desobediencia civil les permitía, llegaban a la bolsa, ocupaban la bolsa y decían, de aquí no nos movemos hasta que no nos oigan. No, no, no estaba vulnerando ningún, ningún, de, ningún artículo del Código Penal. A partir de ahora, esa entrada en la bolsa, si se perturba la sesión, automáticamente será delito. Y ya de esa manera se les podrá detener a todos. Lo que se hasta ahora tenían que hacer los, los miembros del de, de Cuerpo Nacional de Policía, eh, cuando es en Madrid o de Mossos de Escuadra aquí en Barcelona, lo que se podían hacer era identificar a las personas y ya está. Que incluso en esos casos hay la posibilidad de negarte a identificar. Pero ahora lo que se pretende es que ya sea delito. Pero es que no solamente se pretende ir a por la actividad en el mundo físico, se pretende incluso criminalizar la actividad de difundir información por Internet. Se ataca el derecho a la libertad de expresión. Y así hay una, hay una propuesta de reforma del artículo 559 que queda redactado como sigue. La distribución o difusión pública a través de cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo una multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año. Observemos que dice, o, que lleve, o, o incluso que sirvan para reforzar la decisión de, llegar, de llevarlos a cabo. Es decir, alguien dice, vamos a ir con antorchas... ...que ya va siendo hora de que empiecen a arder bancos, ¿vale? ¿Alguien dice eso? ¿Alguien se presenta con antorchas en, en, la, en la puerta de una sucursal? Bueno, pues el decir, lo estáis haciendo muy bien, desde Twitter, pues habrá que ver qué interpretación le da el fiscal... ...y qué interpretación le da el juez, pero eso es lo que se pretende, jalear, el, simplemente el jalear una protesta. El, el ver los límites ya será una cuestión del de caso concreto. No olvidemos una cosa... A la hora de, de defendernos, de, eh, el, evidentemente, los jueces van aquilatando lo que dice la ley, van ponderando todas las circunstancias. Una cosa es lo que va a pedir el fiscal, otra cosa es lo que va a hacer la defensa y otra cosa lo que decidirá finalmente el juez. Pero esas dudas que se plantean en un juicio, los policías no se las plantean. Si, si la policía le das un artículo como este, va a proceder a, a investigar a todo el mundo, va a pedir autorización a, a los jueces para dirigirse a todos los prestadores de servicios de Internet para conseguir datos de todos nosotros. Y, no se, y ya se, se discutirá en el juicio si se, si se dan las circunstancias del artículo o no. Pero de momento se le está dando una herramienta a la policía peligrosísima. Tan peligrosa como la que, la, la que ha ejercitado recientemente a raíz del rodeo al Congreso, que es una auténtica vergüenza el sumario que se ha, que se ha hecho contra contra la actividad de Rodea al Congreso, que desde el primer momento ese sumario es una criminalización sistemática de Internet, una criminalización sistemática de la organización de protestas por Internet. Pensemos que el, que el caso Rodea al Congreso, finalmente archivado por el juez Pedraz, se inicia a raíz de una denuncia de la propia Brigada de Investigación Tecnológica. Es decir, son los policías del ciberespacio los que le dicen a los policías del mundo real lo que tienen que hacer. Este es el gran peligro. Imaginemos si, además, si han sido capaces de hacer lo que han hecho mmm, con el actual código, imaginemos si se les da una herramienta como esta. Hay más. El artículo 560 bis, por ejemplo, pretende dirigirse contra a actividades de protesta como las que ha desarrollado el colectivo Toma el Metro, por ejemplo, o, como, o otros colectivos ocupando, ocupando sedes de televisión para eh, leer comunicados. Se, se establece un artículo, el 560 bis, donde se dice textualmente que quienes actuando individualmente o mediante la acción concurrente de otros interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicación o de los medios de transporte público y alteren con ello de forma grave la prestación normal del servicio castigado tres meses a dos años de prisión o multa de seis a veinticuatro meses alterar de forma grave la prestación normal del servicio. ¿Parar el metro en hora punta lo es? Eso es algo que tendrán que decidir los jueces. Pero vuelvo a decir, la policía en el momento de detener a las personas que lo estén haciendo no se van a plantear si se dan las circunstancias del artículo. Eso será labor del fiscal y de los jueces. Y el problema es que las herramientas de criminalización, en según qué manos, son muy peligrosas. Y eh, quiero acabar diciendo una cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de eh, ver a qué nos estamos enfrentando. De la misma forma que cada consejo de ministros es una operación de propaganda y lo que hay que atender es a lo que dice la letra pequeña del Boletín Oficial del Estado, cada operación policial es una operación de propaganda. Cuando un jefe policial saca una máscara de anónimos en una conferencia de prensa, es para hacer propaganda, lo hacen a propósito, quieren sonar, no les importa hacer el ridículo, les da lo mismo hacer el ridículo. Lo que digan después los jueces al cabo de, de siete años, que es la, la, fe, la cifra habitual que dura un caso de delito informático, desgraciadamente, teniendo a alguien sentado en el banquillo durante todo ese tiempo, les da lo mismo, ellos ya han conseguido su objetivo, que es hacer publicidad. Y esa publicidad... Tiene unos objetivos. Tiene objetivos de intimidar al resto de la población, por un lado, pero luego tiene otros objetivos mucho mm, más inconfesables. Y para, y para ello hay que analizar y hay que estudiar y hay que saber quiénes, desde los cuerpos policiales, en los últimos años se han re retirado, han pasado a trabajar para la banca, para la empresa privada, para multinacionales, han sido fichados como jefes de seguridad por grandes corporaciones y están en estos momentos en diferentes bancos trabajando para reforzar la seguridad bancaria. Hay gente que ha sido contratada y fichada por empresas y eh, de la misma forma en las multinacionales del copyright se aprecia mucho el conocimiento de los ciberpolicías especializados en, la, en perseguir este tipo de delitos. No es esto que estoy diciendo son datos objetivos, son excedencias concedidas y lo que todavía no se sabe es qué investigaciones hacían esos policías, si las empresas en las que han acabado trabajando habían sido afectadas o no en esas investigaciones. Entonces, la corrupción, pensemos, que se dirige a todas las esferas de este país. Hay corrupción en todos los estamentos. Durante mucho tiempo, en el 15M, hemos criticado la corrupción política, pero quizás lo que nos tenemos que empezar a plantear es la corrupción en otros estamentos. Y lo que tenemos que empezar es a reivindicar transparencia en todos los sectores. Entonces, no quiero mm, acabar, eh, no quiero preocuparos más de la cuenta, porque a pesar de todo, estamos ganando. A pesar de todo, el 15M fue una gran victoria. Nos ha permitido construir herramientas durante todo este tiempo. Y cada vez que ha habido un ataque del poder contra la red... Durante todo el tiempo que se ha ido preparando esa ley, nos ha ido pre preparando para hacer herramientas. Y ahora las principales herramientas que tenemos que hacer han de estar dirigidas a la transparencia. La ley de transparencia que nos quiere hacer el Partido Popular es una filfa, es una, falsa, es una farsa, no va a servir para nada. La transparencia la tenemos que construir nosotros. Y estos datos que os he estado dando sobre gente que trabaja en un sitio y luego trabaja en otro. Se pueden investigar, se pueden publicar, se puede coger la web de contratación del Estado, cruzarla con los datos que se publican en el BOE y a partir de ahí saber eh, quiénes se llevan los contratos públicos. Y saber, por ejemplo, lo que se ha sabido esta semana, que, es, eh, que a, a, la, a la licitación para conseguir el contrato para los uniformes de, los, de las fuerzas antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía solo se presentó una empresa. Y esa empresa es el corte inglés. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Todas estas herramientas poniendo transparencia encima de las instituciones las tenemos que construir nosotros. Se están construyendo hace tiempo. Hay dispositivos de guerrilla de comunicación como los que se han hecho por Xnet tenemos los Oscars, tenemos este FC Forum, tenemos el 15M para rato, tenemos toda la construcción de herramientas que se hizo por hacktivistas, por no les votes, por democracia real ya, por juventud sin futuro. Tenemos mucho que hacer juntos todavía. Tenemos que escribir código binario para contrarrestar este código jurídico que nos quieren imponer. Y además tenemos el legado de los activistas del pasado. Dice un John Brunner, un escritor de ciencia ficción que fue el primero que profetizó la red, lo dice en una, en una obra suya que es el jinete de la onda de shock, dice que hay dos tipos de estúpidos, los que dicen que si es antiguo es bueno y los que dicen que si es moderno es mejor. No tenemos que despreciar ninguna, ninguna idea ni ninguna forma de activismo por antigua que parezca ni por nueva que sea tenemos que, que aquilatarlo todo juntos. Yo he intentado traer aquí una, una bibliografía, una serie, una serie de autores que pienso que pueden ser útiles. Eh, he intentado además que podáis tomar nota. Eh, basta con memorizar las cinco cifras, las cinco, las cinco siglas de, lo, de los acortadores de URLs. Con, con cinco letras se, se recuerda a cada libro y eh, a partir de ahí la mayor parte de ellos están disponibles gratuitamente en Internet. Son herramientas necesarias para construir la resistencia, cada una de ellas eh, contempla un lugar de la lucha. A mí personalmente me ha gustado mucho eh, el ciberactivismo, un libro que, que ha salido va, va a salir recién, ha salido esta semana está, ha llegado a, a librerías, creo que se va a distribuir a partir de la semana que viene y es muy interesante más que nada porque hace un estudio global de todo lo que ha pasado en internet desde su, sus orígenes y sobre todo analiza en profundidad el 15M llegando incluso hasta el 25S y a todas las acciones que ha habido en el último mes de septiembre está, está todo eso incluido pero mmm, también es muy interesante Tecnopolítica, Tecnopolítica une eh, la opinión de diferentes activistas, eh, es muy Interesante también lo que escribe Fernández Buey en Desobediencia Civil. La desobediencia civil es, útil, es, es, es la táctica adecuada para este momento histórico, no por nuestra ética, no porque no queramos causar violencia, ni porque no querramos que se, se, que se derrame sangre, que además, obviamente, no queremos que haya muertos, no, pero es eh, es la táctica que tenemos que usar porque es la táctica más efectiva. Precisamente por eso hay que reivindicarlo. Y bien, finalmente, eh, está también Alinsky, Saul Alinsky, con su tratado para radicales, que es muy útil porque explica eh, eh, qué hacer en cada momento eh, en, eh, y aprovechar incluso aquellos momentos en que nos llevan detenidos. Eh, en ocasiones, incluso, es necesario a veces pasar una temporada en prisión que... Eh, en estos momentos, además, es, es muy recomendable si quieres desconectar de Internet. La única, for La única forma real de desconectar de Internet en este país es entrar en prisión, porque a pesar que de desde fronteras electrónicas, ya en los años 90, pedíamos, exigíamos el derecho a Internet de los presos, todavía hoy... Es difícil utilizar internet en prisión, pero la ventaja es que puedes leer libros, puedes escribir, puedes reflexionar, con lo cual que te metan en prisión no es tan problemático. Invito desde aquí al ministro Gallardón, que si quiere meternos en prisión, que lo haga rápido, porque si nos mete en prisión, acelerará el proceso revolucionario. Muchas gracias. ¿Preguntas? Eh, bueno, no es, no es una pregunta, es un apunte. O sea, la exposición ha sido magnífica y es un, un aporte también eh, respecto al a cambio legislativo que se está planteando. Por un lado, y a ver si estás de acuerdo, que supongo que... O sea, por un lado eh, es esto que has comentado y por otro lado es la utilización cada vez más habitual de la técnica de la norma penal en blanco. Es decir, eh, la norma penal en blanco significa un artículo del Código Penal que remite a otro área del derecho. Como por ejemplo cuando en el tema de las drogas se dice distribuir, pues el derecho mercantil marca qué significa distribuir. ¿no? Eh, lo que está ocurriendo con estas leyes que tienen que ver con internet, con la comunicación, es que precisamente a las normas a las que remiten son precisamente todas las normas que sabemos eh, que restringen derechos en otro sentido. Es decir, significa convertir en delito por una vía indirecta lo que otras áreas del derecho eh, han, ya han significado en cuanto a la vulneración de determinados derechos. Esto es, eh, o sea, es doblemente grave, por un lado porque es convertir en delito algo y por otro lado porque es utilizar leyes como la ley SINDE, etcétera como base para las, eh, para las condenas, produciendo una inseguridad jurídica brutal, porque no sabemos eh, qué es lo que significa. Es decir, son leyes tan ambiguas que permiten una mangancha enorme y una discrecionalidad tremenda, y que al mismo tiempo sirven para dotarle al Código Penal y al resto de áreas del derecho de, un for de una formalidad, de un formalismo, que al final, este formalismo para lo que sirve en la práctica es para absolver por cuestiones formales los delitos cometidos por el 1% y para tener una discrecionalidad total para, para el 99%. Por lo tanto, bueno, no, como decía, no era una pregunta, pero era un aporte... ¿Cómo queráis? ¿Cómo queráis? Sí, yo tengo una pregunta solo, eh, Amnistía saca un informe ayer creo, hace nada, eh, quería preguntar tu, tu opinión, si merece la pena, si hay alguna vía de un poco esa eh, presión internacional, si hay alguna instancia eh, fuera, creo que hay un pacto de, de libertades políticas y sociales, hay este tipo de herramientas, quería saber si, si crees que llevan a algún lado pregunta aquí. Sí, tú puedes hacer pregunta. Eh, el, mi pregunta es cómo tenemos que reaccionar en todo caso, aunque no tengamos ninguna posibilidad con una mayoría absoluta del PP ni ningún tipo de aritmética que se pueda hacer. Igualmente, si tú o otros compañeros de la sala pueden decirnos más o menos la calendarización de esto para ir organizándonos de, de, de, de la reforma y, y, y cuando se prevé aparte, naturalmente siempre el 31 de diciembre y, y el 15 de agosto, que esto ya lo sabemos. ¿Pasamos a responder? Vale, muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que decía Ibai, el tema de la norma penal en blanco, eh, de hecho, fue la táctica que se utilizó en el año 2006 eh, para intentar criminalizar el P2P. O sea, de hecho, se aprueba primero un código penal, una reforma en el año 2003, donde ya se intenta, por un lado... Eh, perseguir el, el romper todo tipo de cifrado de cualquier tipo de obra intelectual, antiguamente solamente eran en programas de ordenador, y eso se expande a, también a películas y música y demás. bien Y llega el año eh, 2006 y entonces cogen y modifican la ley de propiedad intelectual para introducir el tema de la comunicación pública de obras protegidas por Internet. Entonces, claro, evidentemente lo que define qué es una comunicación pública es la ley de propiedad intelectual. El Código Penal simplemente dice que es delito hacerlo con ánimo de lucro y demás. Claro, al cambiar la ley de propiedad intelectual, lo que estás cambiando es el Código Penal. Es decir, estás ampliando la posibilidad de represión de determinadas conductas sin además asumir la carga... Eh, política que supone modificar completo el Código Penal. Porque el Código Penal, obviamente, todo el mundo está mirando, pero si modificas una ley no tan, no tan importante, pues puede pasar más desapercibido. Y además les da más tiempo a, para actuar. Entonces, evidentemente, es un peligro y por eso digo que hay que estar muy atento, muy atento a lo que publica el BOE. Ha, ha salido una iniciativa recientemente de una periodista. Eh, una de las ventajas, una de las grandes ventajas de, de la crisis de la prensa es que tanto ERE sobre periodistas está haciendo que los mejores periodistas se estén dedicando a otras cosas. Y en este caso en concreto, una víctima de, de un ERE en el mundo ha acabado haciendo una, una web que es una auténtica maravilla. Se llama el BOE nuestro de cada día, donde esta persona coge por la mañana, se coge el boletín oficial del Estado, se lo mira entero, que antes no tenía tiempo, y empieza a, a darle vueltas y empieza a, a denunciar los peligros que vienen ahí. Es, es interesante. Bueno, pues lo que digo, las leyes ambiguas, la única forma de, de, de atacarlas es precisamente con el escrutinio popular. Coger una ley, denunciarlo, ponerlo en un wiki y empezar a, a hacer la crítica en colectivo. Con respecto al informe de amnistía internacional, bueno, aquí lo que quien primero tendría que intervenir es la, la propia Unión Europea. La Unión Europea no puede permitir que se esté vulnerando el, el, el tratado comunitario donde se garantizan unos derechos mínimos. Eso es lo primero que tendría que pasar. O sea... Eh, los primeros que tendrían que intervenir en el caso español son los jueces. Se está diciendo en ese informe de Amnistía Internacional que los jueces están haciendo oídos sordos a las denuncias, que no se están investigando adecuadamente. Y bien, en el supuesto de que, de que ninguna de estas instancias, ni, ni, ni españolas ni comunitarias, actúen, lo que nos tendremos que empezar a plantear es que si se ha dado en, en este país, que se ha dado un golpe de Estado contra la Constitución, lo que tenemos que empezar a plantearnos es acudir a la justicia universal. El tema es que la Constitución española está, eh, eh, representaba un pacto social que se extendía no solamente a los derechos políticos, a la libertad, igualdad, participación política y demás, sino había una, una, un serio componente social. Por eso se llama Estado social y democrático de derecho. Y bien, este Estado social, eh, el primer golpe eh, serio fue... La reforma constitucional donde se nos esclaviza con una, con una deuda eterna con intereses, que es prioritaria cualquier otra cosa. Pero es que lo, todo lo que ha venido después son nuevas reformas sobre eso que en la práctica suponen un golpe de Estado. Entonces, si se ha roto el pacto constitucional por aquellos que tendrían que, que cumplir las leyes, nosotros tenemos que acudir Primero, estamos legitimados para, para cualquier medida de resistencia, pero además, obviamente, tenemos derecho a llevar a juicio a estos criminales. Y el tema es, si, si los jueces españoles no lo hacen, habrá que ir a las instancias internacionales y poner una querella contra este Gobierno y quizás contra el anterior. En el, en el supuesto, mmm, lo, que nos, lo que nos preguntaba Simona es cómo actuar, qué hacer. Calendario. A cómo actuar… Eh? Bien, eh, es fundamental eh, el momento que entra una norma en el, en el, en el Parlamento, eh, estar atento... Porque a partir de ese momento eh, se abre lo que se llama la fase de enmiendas. Es ese Es en el momento en el que se puede bombardear con, con mail bombings y demás a los, a los parlamentarios, comenzar a hacer acciones de, de, digamos, masivas, eh, poniéndoles contra las cuerdas, eh, exigi exigiéndoles eh, que introduzcan enmiendas, tanto a los parlamentarios de la mayoría como a, to a todos aquellos de la oposición a los que te puedas dirigir. Entonces, La Bolsa Gallardón en este momento está en fase de anteproyecto, eh, con lo cual tiene que haber una, una serie de informes del Consejo de Estado... ...un Consejo de Estado que ya sabemos quién, quién está dentro... ...está Zapatero, está María Teresa Fernández de la Vega... ...está Landelino La Villa, está, son, es el cementerio de elefantes... ...con lo cual lo que sale del Consejo de Estado... ...normalmente eh, realmente son cambios meramente cosméticos. Más interesante es el, el informe que puede hacer... ...el Consejo General del Poder Judicial... ...donde eh, puede, haber, puede haber críticas más serias... ...porque además pensemos que esta ley... E incluye otras cosas, aparte de todo lo que he dicho de Internet, incluye la cadena perpetua, con lo cual aquí hay mucho, mucha tela que cortar. Cuando todos estos informes se hayan hecho es cuando, cuando entra la ley en el Parlamento a través de proyecto de ley, en el momento que lo aprueba el Consejo de Ministros. Y es a partir de ese momento, cuando ya está publicada en la web del Congreso, cuando empieza el proceso de enmiendas. Entonces, claro, un código penal, pensemos que es una ley orgánica, eh, requiere eh, aprobación por mayoría absoluta de ambas cámaras, en caso de que haya enmiendas en el Senado vuelve al Congreso, con lo cual es un proceso largo. Ese proceso largo, además, el tema es fiscalizarlo en, en todo momento, entonces conseguir rebajarlo. Pensemos una cosa, eh, todas estas cosas en última instancia también son globosonda. Se intenta eh, aumentar el nivel de la represión para que de, después, posteriormente, en, en el rif rafe parlamentario, ir bajando el nivel, pero ya, ya han conseguido colarnos cosas. Todo lo que he dicho pienso que es absolutamente inasumible. Pienso que lo que tenemos que ir, de la misma forma que ellos han violado la Constitución ya, eh, eh, cuando te han robado... Cuando te han robado el Estado Social, eh, lo que es ridículo es reivindicar aquello que ya tenías. Lo que hay que reivindicar es mucho más de lo que teníamos. O sea, eh, ahora que, que, nos, que nos venga eh, simplemente a devolvernos unos derechos que tenemos desde el año 78 es ridículo. Lo que tenemos que hacer es construir la, la Constitución del siglo XXI. Entonces, el planteamiento ya, de ser, ya no ha de ser a la defensiva, sino a la contra. Es decir, no, queremos una revisión completa del pacto constitucional y esa revisión completa incluye una revisión del Código Penal, porque el Código Penal es... Ha sido donde la Constitución establece derechos, el Código Penal establece las líneas rojas. Es la Constitución en negativo. Con lo cual, para aumentar los derechos, el Código Penal hay que rebajar eh, su nivel de presión. Para que haya una sociedad más libre no basta con que haya derechos reconocidos en la Constitución, sino que hay delitos que no tienen que estar en el Código Penal. Con lo cual, esta es una lucha constitucional, una lucha tan importante como todas las que hemos emprendido hasta ahora. Tenemos que darle importancia máxima, tenemos que recuperar las calles. La gran ventaja es que en este momento el, el PP solo tiene una cosa, que es el Boletín Oficial del Estado. No tienen nada más. O sea, La calle la ha perdido hace mucho tiempo. La información la ha perdido hace mucho tiempo solamente eh, puede engañar a aquellos que son víctimas so, de los medios de comunicación antiguos, pero que cada vez es una capa de población menos importante. Con lo cual, eh, nosotros tenemos el terreno mediático y tenemos la calle. Eh, tenemos que luchar. Ellos son, ti, carecen de legitimidad democrática. No tienen la mayoría social, con lo cual hay que luchar por, por todos los medios. Vale. Que ahora vamos a pasar... Bueno, acabamos ya la charla esta. Le daría un aplauso a Carlos. ¿no? Para